gracias por estar aquí Bienvenidos, bienvenidos todos amigos Quiero compartir este mensaje con todos ustedes Antes de arrancar con el caso de hoy Que este caso, igual que el de la semana pasada, promete Y dice así, No se puede vivir con tanto veneno La esperanza que me ha dado amor no me la dio más nadie. Te juro, no miento. Un mensaje de una tal Shakira. Habiendo dicho esto, vamos a ver de qué trata el caso de hoy. Ese lugar es mío. Yo lo encontré primero, mira, que la saquen de allí. Doctora, esto es un país libre y yo puedo hacer lo que me dé la gana. Casco enterrado. Bienvenidos. Hola. Gracias. ¿Qué tal hola. el viaje para acá? Sí, sí, muy bueno. Muy hola. Bien? Hola. hola, hola, hola. Bájale, bájale. Ok. Bájale. Estoy feliz bájale. de estar aquí. Mucho pre-workout, ¿verdad? Sí, sí. Bájale, dar la cafeína. Ok. Bien, cómo okay. no. Tranquila que ya va a ser tu turno. Ok, gracias. Bien, vamos a ver qué trata el caso de hoy. Dígame su nombre y cuál es su demanda. Sí, saludos, doctora. Me llamo Oscar, Oscar Amelo. Eh, y yo soy... un soy un performero. De eso ¿Ah que... sí? Sí. ¿Y qué perfume vende? No, no. Perfor... Alguien que hace show en las luces. Ah. Yo hago show en las luces, sí. performero, no perfumero. Ah, por eso es que. Sí, exacto, pero yo no empecé así, yo te pedí así por pena y cosas así, pero después dije, no, yo voy a trabajar por eso. Y yo traté de, primero en las luces, ser poeta para ganarme dinero. ¿Sí? Ah, usted era poeta en las luces. ¿Sí? A ver, dime un poema de los que usted sí en las luces para mm. ver cómo usted. Bueno, yo, yo sí en las luces. Eh, no. bendito. No, no, no lo escucho. Me Por eso mucha... usted tampoco Llena. escucha ni ellos tampoco me escuchaban en las ventanas arriba. Tú sabes, no podía. Oh, bendito, no mira, podía bonina. nada. No me dice que dinero, así, no me hice dinero así después vendí rosa. ¿Qué, qué, qué, qué, qué, doctora qué, qué, de Vendir Rosa. Para, para un momento, ahí. A ver, decida si le doy una multa al canalla este ahora mismo? Se la doy. Sí. Te voy a dar. <risa> 250 dólares de multa. Okay? Perdóname, doctora, no me multe mucho, tampoco tanto dinero. Mira. Okay, pues mira a ver qué Porque estoy a en las luces, mira, después de eso. Vendiste con... rosas. Vendí rosas. La espina me chavaron las manos. Podía vender rosas. So, ¿Y dije, ¿y mira, yo no quiero algo que me dañe las manos. Tal vez yo he visto tres artistas por ahí, así que decidí ser malabarista. En las luces. En, en las luces. ¿Y cómo te fue? Muy bien, muy bien. No. ¿Te fue bien? Pues claro, si juego con mis pelotas, tía. No. <risa> sí, está bien, okay, vamos a ver usted, usted dice que juega con las pelotas todo el día en las luces. Ok, todo bien, todo tremendo, fue bien, pero ¿cuál es el problema? Pues aquí viene el problema, doctora. Es que... Ay, por fin, mijo hijo. Oh. ¿Sí? Pues, doctora, la cosa es que yo llegué a esa luz primero. Yo llevo meses en esa luz. Yo no sabía hacer maravales. Yo no sabía hacer nada de eso. Yo en la luz. Yo... Pero ya sabes. Pero ahora más o menos yo sé hacer ah, ah, ¿Ya? Ah, ¿Me entiendes? Porque me diste que no sabía. O sea, que ya sabes. Ya ya más o menos sé otra para hacerme un peso en la luz. ¿Y qué sucede? Llegó ella. Y todo el mundo le da Hola. atención a ella, se olvidan de Hola. mí y le dan todos los... A ella yo me quedo en la luz sin nada de sí. dinero, doctora, necesito que la saquen de la luz. Esa luz <ríe> es mía. Bendito, nadie te da dinero porque es una porquería de malabarista. O sea, él no, él no dura ni dos segundos en el juego, doctora. A mí me da mucha pena. Eh, yo durante dos segundos en el juego para que lo sepan. Duro no. más de dos segundos. Okay, no, momento, me yo... da mucha penita, <risa> pero... ¿Sí? Yo les daría una multa a los dos ¿Por qué? Pero yo sé, y sobre todo a ti Porque ya me, me estás cayendo pesa. Sí. Eso es muy Entonces, bien, doctora Pero, pero, como yo sé que la situación en las luces es, es tan difícil, ¿les va mal? Bueno, bueno no, yo, a mí me va súper bien, doctora 250 da... dólares de multa para usted va que te va tan brutal pero... Para que la pague oh, mami, Dame joven. tu nombre y cómo te defiendes Hola, doctora Para mí es un placer estar aquí Mi nombre es Yolanda Vueltas y, y me especializo bien. en vueltas Y bueno, eh, yo una vez lo vi haciendo cosas como malabares, porquerías en la luz Y lo vi haciendo como dinero y dije Misma, ¿por qué tú no vas a la luz? Pero también si tú eres una dura Entonces, desde ese entonces me ha ido súper bien, doctora, no tengo la culpa Tú sabes que yo escuchando a ti Escucha, yo ahora Toma, ¿Por qué no le das otra multa? Y dije, misma sí. Pues mira, otra más 200. Oh, eso es quítale todo el dinero. lo completo. El área al señor bobo este, sí o no. Ah, pero tampoco así. Bueno, lo, lo que pasa es que esto es un Y es que y todavía soy... no me estás diciendo si le quitaste el lugar de la alusión. No. Bueno, sí. ¡Toma! Eh, ¡Gané! El público, ¡Gané! ¡El público, doctora! ¡El público me escogió! ¡Yo no tengo la culpa! Ok, ok, ok. Yo okay, soy una okay. profesional. Muy bien. Y vamos. Él, él es. Eres porquería. Ah, vamos, ah, vamos, vamos. Yo, yo, yo soy okay. honesta. Vamos, vamos a hacer algo. Sí. Vamos a hacer una demostración. Ok. Como si ver, fuese en la calle, en la luz. Como línea. si estuvieran en la calle. Ok. Vamos a ver, eh, Que pase lo, la parejita que tengo que hace de. Una parejita que trabaja conmigo aquí en producción? Van a hacer los autos. Entonces, eh, sargento de alma, usted es el que va a dirigir el tránsito. Haga el favor. Muy bien. Ok. ¿Quién va a empezar? Yo, yo, yo okay. voy a empezar, okay, muy gracias. Bien. Okay. Y después de eso usted va a pedir dinero Vamos a ver cómo lo hace Y porque... sí, después de eso, eso es lo maldito Hola, gracias, gracias Como no la miran, mira Hola, gracias, gracias Ay, hice contacto visual, sea la madre Tengo que darle, chavo Es que uno no puede hacer contacto visual Gracias Ay, de nada Gracias, hola bien. Yo tengo el móvil Espera Ajá. Eh, por favor, que se vaya, mueva el trato, eh, señor oficial. Ok, ok, ok. Por favor, la parejita que se acomode, que vamos al segundo caso. Vamos a ver, aquí vamos. Muy bien, eh, ahora usted va a hacer la demostración. Claro. Bendito. Oiga, usted dijo que, que sabe eso, usted lo dijo. Okay. Bueno, vamos. Ok, pase, por favor, los autos que pasen al frente creo que a alguien se le explotó una goma <risa> a alguien se le explotó una goma ok estamos paso usted al frente usted está en la luz ok bendito santo de alma acomódese un momento yo siempre estoy esperando Ya tú sabes la mía me da mucha penita de Mira, te ¡Salió mejor que en la luz! <risa> ¡Me salió mejor que ayer! <risa> ¡Ay! ¡Ese contacto visual la vez! ¡No tiene! ¡Ella ve! ¡Para ella ¿Tara? le dio un 5! ¡A mí me diste ¡Toma! Uno. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma! No, toma, oh, toma. ¡Gracias doctora. ¡Muchas gracias! Bendito, ok, mira. ya yo tengo la decisión sí. del caso pero quiero tener una experta para que me ayude a tomar okay. la decisión final. ¡Adelante! Okay. Ya gracias eh, siga hasta que no se desgarre Humphrey, no se va a estar quieta <risa> Explíqueme me vio el caso Doctor. he viendo el caso muy atenta pero que nada gracias por tenerme por primera vez en <risa> su programa <risa> emocionadísima Doctor, he estado viendo el caso y esto <risa> <todo> es sencillo <risa> los cities competitivitis y o oh, quiero ganar más que tú o oh, como diría Skinner mm. Ah, yo tengo pantalones de esos Skinner a, a veces muchos abajo... Pero <risa> estoy hablando de BF Skinner, un psicólogo conducta. Él estaba en el programa hace como un mes, estuvo acá compartiendo con nosotros. <risa> Doctora, me extraña y daña que por acá hace un mes, porque él murió en el 1990. <risa> <risa> ¿Y qué opina del caso? <risa> Como le iba diciendo, discutimos esto más adelante. Como le iba diciendo, esto puede ser llano caso de salte del Meditis, Auditis y O U. Quítate tú para ponerme yo. Eso, Muy bien. Eso es verdad y eso me está robando el lugar, el doctora. Tal, tal, tal, una, wow. ya, no sé, tranquilo, yo tomo una decisión. No ¿Cómo llegó a la Antes ser... de que me preguntes, ¿cómo llegué a la conclusión? Exacto. Porque tengo estudios psicología sociología circología bailología luchanología semáforología yautía, sandía, tío, conclusión ¡Ay, bien! ¡Un aplauso a Saltamonte! ¡Saltamonte! Bien? ¡Muchas gracias! Doctora, si me lo permite tengo unos mojitos en el backstage tengo la lengua seca uh -huh. ¡Me voy a retirar! Este fin de semana chequeé ese hígado Ay eh, vaya, vaya, vaya cheque Lo tengo en candela, pero canta. Así ah, me imagino. Bueno, la decisión del caso. ¿Cuál mojito? ¿Mojito? ¿Qué es el mojito? El mojito. Pues la bebida de ron blanco con la hierbita adentro cubana, con azúcar, un poquito de una cañita. Y... Oh, oh, alright! oh, Parece que me preguntó de verdad, ¿sabe? Bueno. visión <risa> del caso. ¿Es un cambio de luz? Sí. ¿Tú haces show? Ok. Cambia okay. la luz. Entras tú. Ok. Cambia la luz. Entras tú. Ok. ¿Suenas? Y cambia la luz. Y entras tú. Cambia la luz y entras tú. Cambia la luz y entras tú. Cambia Así la luz y entras tú. Así de sencillo, sencillo mi hermano. Que viva el arte. Sí. he dicho. Cerrado. Gato encerrado.